I don't know. Que tenemos con esa alegría de la tarde. Hay a todos los amigos que están ya bailando, de durante gracias siempre. Hay a los amigos Juan José, que es de Shabá, por acá nos acompaña. Muy bien. A Domingo Solís también, por acá observamos. Los amigos de Cruz Shabá. Muy bien, bienvenidos. Vaya, vaya. amigos en diferentes lugares. pasado será bien. Muy Ok, continuamos entonces. Soy esta música. Para Nathelion y de parte de Elio Ramos bien pues, señores, continuamos entonces Adiós para toda la gente linda que observamos por acá Y en Maquia dos Omos Agradecemos a tu amigo Eddie por esta invitación Muy bien, continuamos entonces la alegría de la noche Con un chavizo musical Como a bailar un ronito, oyendo todo tu pesito Que vaya, vaya, te que bebe para acá Que viviste son, son al ritmo de comida. Ahí vamos por el travieso, el traviesito. Río, mano, lo mejor de cada para que me puede controlar, con la vieja para bailar, como en el ambiente, fésimo, que si se se se es que para se presidente, para gastar de todo dar, para, para ponerme a pescar Vamos a gozar, vamos a bailar bonito Moviendo tu cuerpecito Que me vea allá, que me vea acá Te bebes tan saboso, arriba lo Arriba ahí a todas las mujeres, bien las hermosas que están bailando ahí en la pizza baile. Arriba a todos los hombres también, muy, muy bien. Arriba los hombres, a bailar, a bailar hombres. Arriba las chicas hermosas, señores. ¿Qué Rubén, casa, casa, Rubén, no la llave tu No sé lo que me pasa, casa, Rubén, casa, casa Rubén, no la llave La llave, la llave, la llave, la llave la llave La llave, la la llave The way